Chao, váyanse. Adiós con tu cuerpo, maldición. No, hoy día está lleno de noticias del terremoto, hay que mandar pura una energía a la gente que está en Inglaterra. el norte está bien, bien bien golpeado. Eh, nosotros en Santiago estamos súper bien, aunque hay okay, que guardar un poco las proporciones. Acá no hay maremoto, acá no pasó nada grave, pero el foco está en otro lado y no en Santiago. Sí, ahí sí, cabrón. Vale, cabrón. Vamos por estar acá, cabrón. <ríe> Bueno, y esa fue la tocata del Mako, su banda Alcaloid que sonó, pero espectacular en vivo, muy, pero muy bueno, súper recomendado. Y hoy es 18 de septiembre, así que hoy día viajo al paraíso. Hoy es 18 de septiembre, un feriado particular, con harta carga emocional. Mi viejo era un... Una persona que siempre disfrutaba mucho trabajar. O sea, por dos razones. Una por querer proveernos, porque no nos faltaba nada, y además porque le encantaba trabajar, para que estamos con cosas. Mi viejo salía a las seis y media de la mañana, 7 de la mañana, y no nos vi hasta las 2 de la mañana, porque tenía dos trabajos. Administrar un edificio y además éramos en lista. Rara vez lo vimos en la casa. Y la única fecha es que los veía en casa porque mi viejo no era de tomarse vacaciones tampoco eran los años nuevos y los 18 de septiembre entonces el 18 de septiembre para mí era la oportunidad de estar con mi viejo de verlo, de tirar talla, y nada más que compartir además que mi viejo siempre gustó la cocina entonces era el cargado de la comida y mi viejo cocinaba pero exquisito hermano, exquisito Entonces así, el 18 se volvió la fiesta donde yo estaba con mi viejo. Cuando falleció, en junio, yo lo lloré dos veces. Cuando tomé el ataúd para sacarlo de la iglesia y cuando el ataúd bajó en el cementerio. Y después volví a mi vida normal, ¿no? pero llegaba a septiembre ahí sentí que mi viejo no iba a estar en la parrilla, no iba a estar sirviendo los platos, no iba a estar disfrutando con todos nosotros. Entonces para mí... Así, la, el 18 de septiembre se convirtió en la fiesta en que yo recuerdo a mi viejo No recuerdo el día de su muerte Pero sí recuerdo... Lo recuerdo a él El 18 de septiembre Mmm, qué bien huele. Ahí llegó la foto buena ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tira aquí! <risa> Puéstame tu gol, digo. ¡Tiki, tiki ti! <risa> ¡Ay, ay! ay está serio el hombre! ¡Qué está tan serio, hombre! ¡Hola, postadita! Oh, ¿Cómo estás, está? hombre? Vamos vamos a la casa.